datos importantes sobre la rinoplastia. La rinoplastia es un procedimiento quirúrgico que sirve para corregir o superar problemas estéticos o funcionales del área nasal. Hay dos tipos de rinoplastia, una estética y otra funcional, dependerá qué tipo de problema se quiera corregir. Hay mucha controversia en cuanto a la edad a la que se debe de realizar este procedimiento, pero hay un consenso entre los especialistas de que a partir de los 18 años, tanto en hombres como en mujeres, se puede realizar la rinoplastia estética, ya que hay una madurez emocional de parte de los pacientes. Las más usuales son la técnica abierta y la técnica cerrada en cirugía nasal. La técnica cerrada, como su nombre lo indica, no conlleva ninguna cicatriz visible. Sin embargo, la abierta sí lleva una cicatriz en la parte más baja de la nariz, en la columnela, donde se hace una exposición para abrir la nariz de los huesos, en los cartílagos y poder modificar las estructuras necesarias. Sígueme para saber más sobre cirugía plástica.